Escorpión dorado, fase de cuatro ¿Qué pasó, mija? La madre Me asustaste Yo apenas estaba viendo mi celular Para ver si uno de mis hijos me había hablado Y se me salió el corazón bueno, ¿Cuántos cuéntanos. hijos tienes? Nacieron tres de este bendito cuerpo ajá. Y tengo otros tres que me dicen mamá O, o sea, seis Seis Tíralo, te hago otro Quítate esto porque vamos a ver. Dios no no vamos a... ¡Chincla! ¡Ay, espérate! ¡Chincla! ¡Ay, espérate! ¡Hola, Bárbara! ¡Está el volante con el Super Escorpión Dorado! ¿Cómo están? ¡Oh! ¿Qué pasó? Pinches ¡Oh! caras de mi miembro! ¡A <risa> <risa> ah, huevo! Ah, ¿Por qué te juntas con homosexuales, amiga? <risa> Oigan, pídale también foto a Jordi porque se va a dar de que ya no es famoso. <risa> ¡Jordi! ¡Ya lo vieron, sí! ¡Son de las señores, niños y niñas! Jordi Rosado de la Vicente está al volante con el escorpión dorado ay escorpioncito, escorpión. muy contento de estar aquí contigo Me te saludo como como, ah, como dictan las normas te puedo, wey. Eh. No, Qué no quedas huele tú o sea, te puedes calmar ¿Qué tiene, así se usa en México hace mucho que no vas a México pero así se usa pues Fría Sofía está al volante con el escorpión dorado ¿Qué? Esta máscara huele a Alejandro Montiel. No mames, a oler. ¿A qué le va a llegar el pinche Lupillo? Allá llegó. Júrate, Lupillo, que ya me tira hasta la madre este pinche ruquito que me está chingando. A ver, ¿cómo va a estar la pinche onda? ¿Dónde oh, me siento aquí? Tú, tú siéntate de donde Cinco. 4, 3. Esta madre no tiene cinturones o qué chingado. No a dar ahí a la, ahora ya la wensure wiper porque. Ah, porque se encabrona Santa Claus. Sale. 5, 4. grabando, mano? Va, 5, 4, 3. Entrevista con Lupillo Rivera con Escorpión Dorado. Vámonos. A huevo. Muchas gracias, gracias. Saludos, Santa. ¡También! Nos vemos. <risa> <risa> Qué chingados van a hacer. <risa> <risa> Órale. En este tiene que ir uno bien tumbado así, bien acá. Puro corrido tumbado. Ahí. Gracias, santa Chido. Bueno, ya está viejito, ¿por qué chingados tiene que estar sin ching? Ah, no sé, cabrón, como si fuera de él. Ay, esa pinche güera. Como si fuera de él. Güera, güera, si me muero quién te encuera Casi ni le vamos a mentar, ni le vamos a rayar su pinche de defensa aquí. Ahora sí. cabrón. Ahí está. ¡Rumpillo Rivera al volante con el super escorpión! ¡No, Dios Supremo! ¿Ustedes explicaron cómo está el pedo? Ahora olviden todas las pendejadas que les hayan dicho. <risa> chofer de lujo ¡A huevo! ¿Qué buen chofer? ¿no? Chofer? <risa> chofer? traemos ahora. Este es el, el, el servicio Golden el Exacto, scorpion <risa> ¡Bronco <risa> al volante con el escorpión dorado! No oh, hey. hey. oh, mames, eso no hay en Tijuana, ¿verdad? <risa> <risa> ¡Señoras y señores! ¡Sí! Eh, tengo dos reinitas al volante en este día eh, californiano que estamos a punto de morir con un pinche camión que nos atropella. <risa> Por favor, para quien no esté acostumbrado a ver contenido basura, ¿se pueden, por favor, presentar con la gente? Ok, ¿a cuál de todas las cámaras? La que tú quieras, la que te guste. Esta, aquí tengo una cámara. <risa> eh, hola, ¿cómo está? Yo soy Daniel Faro y pues estoy aquí muy emocionada y nerviosa al mismo tiempo. Okay. Pues yo soy Carolina Díaz y pues ya sabes, ahí estoy en Badabur. En Badabur. <risa> tú Flojita y cooperando. Exacto. Marcas. Listo, pues, cabrón. pinche putazo, güey. <risa> ¡No mames! ¡Ay! Estoy sintiendo cositas por todo mi pinche cuerpo. ¿Por qué, güey? maite perrón! Y está con el escorpión dorado. <risa> ¿Cómo dice que le digo? Llévele, llévele Si le pego a un carro, ¿tú lo pagas? Ya. No, pero. De hecho, la güey. <risa> <risa> Señoras y señores, hoy. El escorpión al volante se engalana teniendo a la mujer que todo el mundo, todo México, toda Latinoamérica está hablando. Su nombre se llama De la Paula al yeah, Volante. Yeah. <risa> Ahora sí. Aquí, aquí sí, grito como pinche y luego se, se enojan. Estamos en Miami, ¿no? se ¿no? enojan, pero sí se. Sí, pero sí todo el mundo es como que. Siento que se sorprende. ¿Por qué se van a sorprender? El Miami también son bien pinches escandalosos. Hay mucho pinche latino loquito, ¿no? Eso sí. Eso a huevo, sí, entonces. Verdad. ahora sí! <risa> sí, pero no con máscara, güey. <risa> <risa> ¡Lincy al volante con el pinche super escorpión de la fase 4! No si te vayan a <risa> rodear los que te ¿eh? ¿Qué? ¡No mames! ¿Estamos aquí? ¿Cómo están? Sí, Agarrando cura, y platicando. ¿Y eso? ¿Cuándo los dejaron salir de su condena? ¿Cuándo <risa> les escapamos? Es es salimos raro, por, raro. por voluntad <risa> propia, gola, a ver. vamos a dar al qué pedo? Vamos, pues Venga, cámara. No mames, ¿qué es, qué, es, ¿qué es este pinche pedo? ¿Te enciende aquí, eh? ¿Me gusta la ciudad? ¿Te gusta la ciudad? Me encanta. Qué chingón que ya salieron de su pinche pueblo. en el estuche! ¡Aladín Pampín! ¿Qué de aquí? ¿Qué hierro está un flego? Vamos a hacer una Vamos a hacer una Vamos a hacer un ¿Qué portadas te me diste? Pero hay viejas sabrosas también. Sí, no. a la Ana Bárbara hace rato? No, hija de No mames. Está mal que tenga erecciones cada vez que la veo. Es natural. es las tenemos. Exacto. Bueno, se que estoy sanito. no, no. ¡PELUCHE DEL ESTUCHE! Tú te rasurabas siempre, ¿no? No, pero yo ni tengo que... ¿Eras la piña o eras heterosexual? Sí, yo soy... ¡No! no. dos, tres! ¡PELUCHE DEL ESTUCHE! ¡Ah, chingón, güey! Muchas gracias, cabrón. Muy chingón. Una, dos, tres, peluche en el estuche. estuche A la otra las quiero escotadas, por favor uh, Ay no, pues can, no hay nada que enseñar Por no, eso nada, ¿no? pueden escotarse hasta el ombligo y no hay perro <risa> <risa> Una, dos, tres, peluche en el estuche, estuche. <risa> ¿Dónde es que? No, enfrente, enfrente del rostro Ay, sorry <risa> Perdona si hablan, médico, disculpen ¡Una! No. ¡PELUCHE EN EL ESTUCHE! <risa> ver, la pinche seguridad, cabrón no, Venimos a un evento de youtubers eh, Y vean nada más la seguridad que tenemos que pasar Para sí. que nos dejen pasar Está difícil Vamos a despedirnos con el grito de guerra, ¿se lo saben? No, no. A huevo que sí el peluche en el estuche ¡Ah, claro! ¡Una, dos, tres! ¡PELUCHE EN EL ESTUCHE! estuche! ¿Cómo no fue? <risa> Es que luego dices que yo ando con todo y que no pegué. No, pero es que sí. Uno se divierte, lo juzgan no, y no uy. se puede así. Aquí, aquí. ¡Ah! Vamos a... Cortamos ya. Cortamos ya. Ya, ah, cabrón. Lamento, lamento. Te nos despedimos con el grito de guerra que te lo sabes cabrón. Una, dos, tres. Ya de, de las no mames, el peor peluche del estuche de toda la historia del escorpión al volante Pero no, no puede ser. No puede ser diferente, ¿no? No. Mi me... baita <ríe> está así. Sí, el peluche, estuche del, del, del este, el estuche del. Peluche del Doblemente embarazada. No, peluche del estuche, chido. Ahora sí. Una, dos, tres. ¡Peluche, peluche del estuche! <ríe> bueno, ahora sí nos despedimos. Ya apelé sí, los ojos. Ya, ahora sí ya. Porque Todo ya va a empezar este... Ya. clasificación C. <ríe> Ya me empezó? No, no, no. Sí, por favor. Ah, ¿verdad? No, pero. <risa> Sube la otra. ¿Por qué así? No me agarre. Estoy. Ya, ya la cambié. No, cárgala como. No, como un bien. costal, Ajá. como una dama, pero como quinceañera! Ahí está, te cargué bien. Y compónme una canción. Órale, va. Compone, sí te lo a hacer. Eh, una canción al peluche en el estuche. Sale. Déjame ver qué se me ocurre. Peluche que está un poco... en el estuche. En el estuche na, ta, ta ta que te escuche. A ver qué se me ocurre. ¿eh? <risa> ¿Sí? Nos despedimos con el grito de la guerra. Una, dos, tres. vamos, ¡Ya corta ¡Ya córtale, pues! <risa> Córrete.